Chaguarma, chaguarma, nuestra carta tiene los más ricos asados Para deleitar a tu paladar con ingredientes seleccionados Llegaron los dueños, llegaron los patrones Los reyes del asado, las mejores sazones Leonardo, Almeida, uno de los mejores Pide tu chaguarma con y patacones ey, ey, Dime que esperas para llamar Envío a domicilio, no te quedes sin probar Ven, ven, y te damos a saborear El chaguarma más rico que te vas a llevar Ofrecemos parrillada familiar Y media asesinas, costillas, Caritas asadas y, y demás. demás. Ubícanos en las calles, Cidra Ayora y 12 de octubre, a pocos pasos de la oficina. Aloja. Teléfono 09 86 20 49 34. Barriada Chaguarama, Maija.